¿Cómo se llama María Esther? María Esther, yo soy de la Universidad de Madrid, soy de la Universidad de Madrid. ¡Qué lindo! ¿Cómo se llama? Me ¿Qué llamo María Esther. ¿Qué, ¿Qué función tiene en el colegio? Soy la directora de primaria. De, de pronto pensé que era, sería muy lindo organizar un colegio con nuevas ideas, eh, estar con los chicos, ayudar a muchos niños, no solamente un curso, porque yo era profesora de curso, no de un curso, era de primero, era de segundo, y después dije que me gustaría pasar por todos los cursos y saber los problemas de todos y ayudarlos, por eso. ¿Cuál su relación con los vecinos del barrio? Con los eh, vecinos que conozco, los de acá al frente, los que están cerca tránsito. Es buena, es amigable, es amistosa con la señora de la farmacia. En fin, porque yo no vivo aquí, solamente trabajo aquí. ¿Con qué motivo el barrio? Con el motivo de que tenía que trabajar como profesora y me dieron este colegio. Oh, ¿Cuál es su llegada siendo? ¿Quiere añadir algo más? ¿Una pregunta? Eh, sí, decirles que me, me ha gustado mucho la visita de ustedes, que me encanta que estén en el taller. es una actividad muy linda, que sigan adelante, porque todo lo que es arte hace que la persona sea mejor. Muchas gracias por ah, su Gracias a ustedes. Bienvenidos, vengan cuando quieran. Ella es de la tarde. directora, yo la quiero Cuando quiera, diga, a la mañana también.